Hola a todas, mi nombre es Ruth Guerra, soy médico y sexóloga y me invitaron a participar contestando algunas preguntas para ustedes. ¿Por qué elegí el área de la salud y la ciencia? Bueno, la elegí porque soy una persona muy curiosa y me gusta mucho el ser humano en general. Entonces, pues creo que de ahí parte. ¿Me inspiró alguien o algo? No a tomar la decisión de entrar al área, pero sí durante el área. Eh, hubo muchas personas que me inspiraron y particularmente una persona que me sigue inspirando día a día es mi abuela, es médico, pediatra, militar y bueno, este, tiene cuatro hijos y me, me ha enseñado cómo puede seguir haciendo sus pasiones, cómo pudo ir en contra corriente en su época a ser mujer, militar, médico, con familia y lograr todas sus metas. ¿Qué temáticas son de interés en mi actual trabajo y estudios? Principalmente son dispositivos médicos, medicamentos y temas de sexualidad. ¿Qué es lo que más me apasiona sobre este? Bueno, me apasiona muchísimo el que todos los días aprendo algo nuevo de distintos temas. Sí, básicamente es eso, que siempre estoy aprendiendo. Eh, ¿Cómo creo que haré una diferencia en mi área de trabajo? Eh, creo que la diferencia... Que puedo generar o que puedo aportar es permitir que las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos médicos estén al alcance del personal y de las personas que requieren del servicio de salud en hospitales públicos. Eh, ¿Qué logros espero haber conseguido en el futuro? Bueno, actualmente eh, voy terminando mi maestría y me encantaría realizar un doctorado. ¿Por qué es importante que más mujeres continúen su educación en estas áreas? Mm. Principalmente diría que porque sería romper un estereotipo. Eh, para mí el género no define nuestras capacidades ni nuestros gustos, entonces creo que tenemos mucho que aportar y romper este estereotipo nos permitiría hacerlo. Si pudiera darle un consejo a una versión de mí del pasado, ¿cuál sería? Hmm. Me diría que disfrute, que me escuche y que confíe mucho en mí. ¿Qué mensaje daría a jóvenes, mujeres y niñas para interesarse en el área? Les diría que es un área muy, muy apasionante, que es un área exigente, sí, pero también que te aporta y te da. cada vez que te exige te regresa algo multiplicado. Que es un área que te va a enseñar a ser independiente, a, a conocer tus capacidades y que no tiene límites, los límites los pones tú. Thank you.